Llevamos tiempo sin poder dormir Me robas el sueño y sigues sin venir ¿Qué quieres de mí? Ya no sé qué decir, si es que te quieres ir, si es que te quieres, si es que te quieres ir, llévame a donde tú notes, que sin mí la vida es distinta. No importa que busques otros horizontes, mientras tú no cambias la forma en que pintas, por mi tu sonrisa. ¿Recuerdas que me preguntaste qué pasaría si te ibas? No supe qué contestarte. Pero siento que la respuesta llegó solita y tampoco sé qué decir. Tan solo sé que no merezco nada de esto. Entender que no puedes ver que el amor sigue dentro de nosotros, ya no sé. Cómo vivir si no es contigo y lo detesto Juro que me matará saber que tus sonrisa se reflejan en la mirada de otro rostro No quiero despedirme pero tengo que Ya quieres irte y no te puedo detener Sabes que esto va a doler Espero que quieras volver Amame una vez más, solo una vez. No me digas que olvidaste. Busco un porqué, te llevas mi fe No puedo entender si te perdí Aún puedes ver que te amo y te amé Que puedes volver por siempre a mí Sabía que te irías y esto me iba a doler Pero no pensé que así, no sé Si todo lo que fuimos una vez llegó a su fin te amo por tu ser y tu alegría Sé que siempre fuiste tú mi mejor compañía Mentí aquel día en que dije que no te quería Porque lo que no sabías es cómo te quería Y cuánto quiero recordarte cada día Como la mujer que le dio sentido a mi vida Ya sabía que hasta este día pasaría vida mía Pero no pensé que todo esto dolería tanto Ya llevamos tiempo sin poder dormir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 una vez más, solo otra vez No me digas que olvidaste lo que fue Yo no te quiero perder Espero que quieras volver Amame una vez más, solo otra vez No me digas que olvidaste lo Volver. No quiero despedirme, pero tengo que decirte y no te puedo detener. Sabes que esto va a doler, espero que quieras volver.